Para la Universidad de Chile es importantísimo eh, retomar las escuelas de temporada que se inauguran en 1936, este año por primera vez en enero se retoman eh, con un trabajo en región que fue en Aysén, con la primera que fue un, un diálogo entre ciencia y arte para nosotros ahora es el diálogo entre territorio, ciudadanía y derechos humanos y qué mejores aliados que tener al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Universidad de Magallanes como aliados porque son instituciones estatales, a nosotros nos, nos interesa relevar el papel público que tienen estas instituciones relevar el papel de la Universidad de Chile como una universidad eh, abierta, una universidad que se debe al país por completo, no solamente una región como la región metropolitana o Santiago, sino que se venga a todo el país. La Universidad Magallanes está en un nuevo gobierno rectoral hace más de un año y en esta lógica eh, nuestro rector Juan Ollarzo Pérez, eh, cuando yo asumo el cargo de la Dirección de Extensión, conversamos de la necesidad de que la universidad se abra más a la comunidad. y Estuvimos haciendo recuerdos de lo que hacía la Universidad Técnica del Estado cuando existía, cuando hacía acciones hacia la comunidad gratuita. Entonces esta alianza a nosotros nos permite tener un trabajo conjunto que tiene que ver con recuperar el rol de sentido público que tenemos la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes y el Consejo de la Cultura. Eso es el, el, la parte más importante para nosotros. Una escuela pensada, digamos, muy democráticamente, eh, con acceso igualitario a, a información que se traduce en tres ejes temáticos eh, fundamentales. El primero, el de territorio. Hay una conversación entre eh, el territorio central eh, ...representado por la Universidad de Chile... ...y el territorio eh, local... ...representado por la Universidad de, de Magallanes... ...al mismo tiempo hablamos de diálogo... ...entre ciudadanía... ...porque el territorio está compuesto... ...precisamente por ciudadanos... ...no hay territorio sin, sin ciudadanía... ...en otras palabras... ...y desde ese punto de vista... Eh, ...el acceso universal... ...que eh, es, una, es una consigna también... ...y una intención... Eh, ...muy marcada de nuestro gobierno... ...representado por la Presidenta Bachelet... ...y también por nuestro Ministro de generar el acceso igualitario a los, a los bienes, eh, en este caso, intelectual y de conocimiento que eh, se desarrollan y se estudian en las la universidades de, del país. Y por último, la temática de Derecho Humano como un eje eh, transversal y articulador de toda la gama de, de contenidos que va a ofrecer esta Escuela de Temporada 2016.